Bueno, comenzamos entonces. Bienvenidos a todos. Hace rato que no grabamos un video y lo estamos haciendo eh, en este día martes, el martes de reunión del Círculo Interno. Aquí están todos los chicos. Eh, saluden para que vea la audiencia. Bueno, bueno, no tanto, no tanto. Y, y estamos de manera física y también de manera digital, ¿no es así? Por allá, a ver. ¿Se escucha o no? Estamos detrás de cámara. Detrás de cámara, bueno. Estas reuniones del círculo interno que tenemos todos los martes de hace muchos, muchos años, están siempre abiertas a las personas que puedan claro, acercarse de manera presencial o que quieran participar de manera digital. Eh, acercarse y estar dentro del círculo interno pues tiene muchos beneficios, entre ellos tener desde ya muchas enseñanzas y desde un aspecto mucho más profundo un seguimiento de ese avance y de ese progreso y de esa elevación y despertar espiritual que todos nosotros pretendemos y buscamos. Y la verdad es que ha sido maravilloso lo que hemos logrado con este grupo en poco tiempo. Muchas cosas que nos han sucedido, proyectos que empiezan a materializarse y desde ya experiencias místicas que estamos viviendo. La magia, cada vez con más fuerza, se hace presente. Así que, bueno, los invito a ustedes que formen parte de este maravilloso grupo de manifestación mística porque el hecho de que sumemos almas que anhelen, aspiren y busquen la iluminación, eso enriquece tremendamente todo lo que hacemos. Y hoy con un tema maravilloso que ha sido el principal detonante de, de, de que estemos aquí filmando, es el desarrollo, pero en primera instancia la lectura y, y los comentarios que vamos a hacer de este fantástico escrito el Wau Chin. ¿sí? Este Wau Chin que yo le llamo también el apócrifo del taoísmo, y le llamo apócrifo no porque haya sido dejado de lado ¿no? en la actualidad, porque hoy en día es un escrito fundamental dentro de la filosofía del Tao, pero sí en siglos pasados, creo que por el 14, 13, 14, fue prácticamente... Eh, extinto eh, todo escrito y toda enseñanza eh, relacionada con el Wabuchín. Y casi desapareció este escrito, casi ya íbamos a perder de forma definitiva toda enseñanza eh, que Lao Tse, a través de este escrito, podía a nosotros hacernos llegar, pero afortunadamente la, el hábito de memorizar y, y oralmente enseñar este tipo de lecciones tan importante, pues no pudo con eso. Toda prohibición y toda censura. Y entonces hoy en día tenemos este escrito. Y aquí en Occidente no hace tanto. En el año 76 fue que se dio a conocer. Y entonces tenemos el Y yo quiero realmente leérselo a todos ustedes y desde ya hacer algún comentario y, por supuesto, si los que están aquí tienen alguna pregunta, también desarrollarla, porque es más que importante. Siempre hemos dicho que el taoísmo tiene de las enseñanzas más elevadas, más sublimes y más profundas para nuestra transformación, para nuestro avance, para nuestro progreso, y es importante siempre tenerlo presente. sí Pero bueno, hay que tomar en cuenta que la paradoja, que la oposición eh, y, y el encuentro de opuestos es una constante en estas enseñanzas. Entonces, de forma permanente, vamos a estar confrontando con el razonamiento y, y, y con la capacidad eh, mental que existe en todos nosotros, porque desde ya que las enseñanzas más elevadas están por encima del pensamiento, por encima inclusive de todo intelecto y entendimiento mental. ¿Sí? Y bueno, lo primero que tenemos que conocer del Wabu es que fue escrito o fue enseñado, mejor dicho, no escrito, porque el Tao Te Ching, desde ya el libro principal del taoísmo, sabemos que lo escribió Lao Tse. Y el Wau Wuxin lo enseñó Lao Tsi, o Lao Tse. Y claro, de forma oral fue, por supuesto, eh, extendiéndose, luego fue escrito, luego hecho desaparecer, quemado, pero siguió y, y continuó de forma oral. Y no caben dudas que corresponde y pertenece a las enseñanzas del mismo maestro, por lo elevado, por lo sublime y, y por la línea de narración y de enseñanza que tiene el guabuchín Ahora, Lao Tse... Para que nosotros conozcamos un poquito más, su verdadero nombre era Taiyan Lingbao Lao Tse Wabu Miajin. ¿Sí? Ese era el nombre del maestro, tan grande el maestro como su nombre, ¿no? así que imagínense, era gigante. Y Wabu Chin es también otro de las contracciones del nombre de Lao Tse. ¿Sí? Eh, y. Entonces, la semejanza que tiene con el Tao Te Quín es que también son 81, 81 lecciones y enseñanzas del maestro, como en el Tao Te Quín. Ahora, el número 81 era, de alguna manera, una obsesión para Lao Tse, o desde ya había una enseñanza en el número 81. Eh, recuerden ustedes que, dice que dicen que Lao Tse, esto lo dije en la charla del taoísmo, Dicen que Lao Tse estuvo 81 años gestándose, ¿no? Y cuando nació, nació siendo un niño ella, pero con una barba como viejito. Porque Lao Tse también significa el viejo joven, o el joven viejo. Ahí tenemos de nuevo, ¿no? Este, esta paradoja, este encuentro de, de opuestos que permanentemente nos ofrecen las enseñanzas eh, del taoísmo o de Lao Tse. Y, y el guabuchín entonces, Comienza con esta lección número uno. Son 81, vamos a dividirlo en cuatro programas, de 20 lecciones cada una, y la última, bueno, será de 21, para entender y comprender en profundidad y para que lo tengamos sumamente presente, entonces, esto que es sumamente relevante. 81, dijimos que es un nombre al cual la OCE se obsesiona, y tal vez... 81, que suma 9, tenga que ver con haber cerrado el ciclo de enseñanza y de aprendizaje, para luego volver a comenzar una nueva etapa. Una nueva etapa que no tenga que ver con esta dimensión, que no tenga que ver con las cosas de este mundo, sino que tenga que ver con la verdad, que tenga que ver con la trascendencia. Y la lección número 1 de las 81 que vamos a ver, Dice así en el Wabuchín. Tiene que ver con disfrutar la labor. Y dice, yo enseño el camino integral de unidad con el gran misterio Tao. Mis enseñanzas son simples. Si intentas hacer de ella una religión o una ciencia, éstas te eludirán. Profundas, aunque simples, contienden toda la verdad del universo. Quienes deseen conocer la verdad, disfrutan realizando los trabajos y servicios que les llegan. Cuando los han acabado, disfrutan limpiándose y alimentándose. Cuando se han cuidado a sí mismos, vuelven al maestro para instruirse. El camino simple conduce a la paz, a la virtud y a la abundancia. Fíjense ustedes entonces. Si queremos hacer de estas enseñanzas una religión y una ciencia, entonces esas enseñanzas nos van a eludir. Nunca jamás las vamos a comprender y a entender. Y sin embargo, sin necesidad de hacer una, una religión o una ciencia, pueden ser simplemente asimiladas y captadas. Y si eso se empieza a desarrollar en nosotros, vamos a comprender y entender cómo se puede disfrutar de todo lo que hacemos, y ¿saben qué? Todas las virtudes, y la abundancia, y la paz, y el sosiego, y la elevación de nosotros, nunca jamás se va a detener. ¿No? Miren qué hermoso, entonces, lo que nos está diciendo en esta primera enseñanza eh, Lao Tzu en el guabuchín La segunda enseñanza dice así, la segunda lección tiene que ver con la virtud indiscriminada. Yo saqué esa parte porque me pareció fantástica. Virtud indiscriminada. Los hombres y las mujeres que deseen ser conscientes de toda la verdad, incluye a las mujeres, ¿eh? estamos hablando de una enseñanza de hace 2600 años. ¿Mm? Toma por igualdad a la mujer y el hombre. Eso hoy lo vemos con total naturalidad, pero hace 2600 años... No era para nada así. Así que fíjense ustedes qué adelantada. Eh. Lo ¿Cómo? Por eso, lo escondieron. Por eso lo escondían también. Sí, bueno, una de las primeras cosas. ¿no? Y dice, los hombres y las mujeres desean ser conscientes, que desean ser conscientes de toda la verdad, deben adoptar la práctica del camino integral. Práctica del camino integral. O sea, esa acción, ese avance permanente, es transformación y es camino, es un recorrido que no se hace intelectualmente, que no se hace pensando, orando, se hace trabajando, llevando a la práctica. Estas disciplinas consagradas calman la mente y conducen a la armonía con todas las cosas. La primera práctica es la de la virtud indiscriminada. Cuida a aquellos que lo merecen también y de modo igual que. Cuida a los que no lo merecen. Esa es la virtud indiscriminada. O sea, estamos al lado de las personas que, por supuesto, nosotros somos empáticas, que desde ya a nosotros nos caen muy bien y estamos para apoyarlas y ayudarlas. Eso es necesario porque eso desarrolla la virtud. Pero también con aquellas que nos son antipáticas o con aquellas inclusive que nos rechazan. Por igual tenemos que estar desplegando nuestras virtudes y abriendo nuestro corazón. Cuando extiendes tu virtud en todas direcciones sin discernimiento, tus pies se hallan firmemente plantados en el camino que regresa al Tao. ¿Sí? Porque recuerden ustedes, cuando hablamos de Tao hablamos de sabiduría, hablamos de esa voluntad superior, hablamos de esa fuerza que está en todos lados, pero que, claro, la mantenemos ajena a nosotros, porque no queremos hacer de esa voluntad, no queremos que esa fuerza trabaje en nosotros. ¿sí? Pero claro, para poder ascender y para poder elevarnos a esa voluntad, virtud indiscriminada, hacer el bien sin mirar a quién. La tercera lección y enseñanza dice, se resume en, est en estas palabras, aceptarlo todo. ¿sí? Y esto es muy importante, simple de entender pero desde ya muy complicado de llevar a cabo, pero debemos de lograrlo. Y dice, quienes desean encarnar el Tao han de aceptarlo todo. Aceptar todo significa en primer lugar no tener cólera ni resistencia hacia ninguna idea o cosa, viva o muerta, con forma o sin forma. ¿Mm? La aceptación es la verdadera esencia del Tao. Aceptar todo también significa apartarse de cualquier concepto de separación. Hombre y mujer, yo y otro, vida y muerte. La división es contraria a la naturaleza del Tao. Renunciando al antagonismo y a la separación, se entra en la unidad armoniosa de todas las cosas. Miren qué fantástico, qué deleite de palabras, qué exquisito como lo explica. Y lo que nos está diciendo entonces, además de aceptarlo todo, y tiene que ver con aceptarlo todo, es no juzgar. Si las circunstancias, si los hechos, si las personas, si las cosas se están presentando y se están dando, es por algo. Y no solo lo acepto, sino que de manera entusiasta, feliz y alegre, ¿sí? cohabito y participo de todo eso. Eso es fundamental. Cuarta lección y cuarta enseñanza. Tiene que ver con, con que la salida contamina. Fíjense. Cualquier salida del Tao contamina al espíritu. ¿Sí? Bueno, tiene que ver más con el alma. Acá le llama espíritu. El espíritu no se puede contaminar. Es puro, en esencia. Y lo que nos está diciendo es que si no salimos de esa fuerza elevada, de esa fuerza superior, de aquello que nos conecta y de que nos unifica... El alma se contamina, ¿no? Entonces, cualquier salida del Tao contamina el espíritu. La cólera es una salida, la resistencia es una salida, el ensimismamiento en uno mismo es una salida. A lo largo de muchas vidas, el fardo de las contaminaciones puede hacerse grande. Ya habla de muchas vidas, ¿no? <ríe> la reencarnación, aunque no lo señalan en el taoísmo como una norma, una normativa o como una regla. De hecho, no importa eso para el Tao. No importa que creas o no creas que hay vidas pasadas. Pero bueno, aquí lo dice, ¿no? Y desde ya, si nosotros hemos tenido una vida que no está en aspiración y en anhelo hacia lo superior, el fardo de inutilidad de, y, y, y de pesadez que venimos cargando es enormemente inmenso. Eso lo tenemos que saber. Por eso no va a ser simple avanzar en dirección hacia eh, la trascendencia. Sin embargo, dice, solo hay una manera de purificarse de estas contaminaciones y consiste en practicar la virtud. ¿Qué se quiere decir con esto? Practicar la virtud es ofrecer desinteresadamente ayuda a los demás. Dar sin limitación alguna el propio tiempo, capacidades y posesiones, en cualquier ocasión y lugar que se necesite, sin prejuicio alguno relativo a la necesidad de la persona que lo necesita. ¿Sí? Eso es fantástico. O sea, está hablando pura y exclusivamente del servicio. Pero ojo, no tiene que ser un servicio obligado, tiene que ser un servicio entregado desde ya desde el corazón, porque lo sentimos, porque sabemos que corresponde. Y eso desarrolla, acrecienta las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Son los músculos del alma. Son las energías que necesitamos nosotros integrar y desarrollar para poder lograr elevarnos y trascender esta realidad. Así que si vivimos ensimismados, Así que si vivimos saliéndonos de la voluntad superior y de ese estado elevado, cayendo en la depresión, en la tristeza y en la apatía, bueno, lamentablemente no estamos nosotros practicando la virtud. ¿Sí? Muy importante. Si tu disponibilidad a dar felicidad es limitada, también lo será tu disponibilidad a recibirla. Este es el sutil proceder del Tao. Y el Tao es ilimitado, así que no podemos ser limitados. ¿Sí? Cada oportunidad, cada situación, cada condición, cuando se sienta que debemos de estar, porque esto nos eleva y esto acrecienta nuestras, nuestras virtudes, no debemos de dudar, tenemos que hacerlo. Es muy importante poner atención a esto. Por eso la expresión, porque ¿cómo podemos desarrollar nosotros las virtudes si somos personas enconchadas, encerradas, ensimismadas en nosotros, que no nos atrevemos a hablar, que no podemos bailar, que no queremos pintar, si lo sentimos? O sea, por favor, empecemos a trabajar en esa capacidad de expresar. Y claro, no vamos a ser perfectos, porque nadie es perfecto desde un primer inicio, en una primera instancia. Pero tenemos que intentarlo una y otra vez y tenemos que hacerlo cada vez de mejor manera. Y entonces veremos que qué maravilloso es poder desplegar toda esa riqueza, toda esa potencialidad que tenemos, porque eso es virtud. Y eso va de acuerdo a lo que el Tao quiere y lo que nosotros necesitamos para acercarnos a él. ¿Sí? Muy bien. Quinta lección y enseñanza dice... Se resume en observador-observado. ¿Piensas que el universo está agitado? Dice nuestro amigo Laozi. Ve al desierto por la noche y contempla las estrellas. Esta práctica deberá dar respuesta a la pregunta. La persona superior dispone su mente como el universo dispone las estrellas en el cielo conectando su mente con el origen sutil, la calma. Una vez calmada, ésta se expande de manera natural y al final su mente se vuelve tan vasta, inconmensurable como el cielo nocturno. Yo puse el observador observado porque de lo que está hablando es que nosotros seamos como ese cielo nocturno en un desierto en donde están las estrellas. Y esas estrellas son como esos ojos. Ponte a observar lo que parece que te está observando y mira con qué paz lo hace en dirección hacia ti. Hazlo tú también en dirección hacia eso, hacia lo elevado, o por lo menos de manera elevada. Observa sin inmiscuirte. Observa sin afectarte. Observa y sé solo un testigo. Y entonces, claro, Empieza tu mente a expandirse, a abrirse, y solo hay paz, y solo hay quietud, y solo hay, no solamente una aceptación, sino inclusive hasta un entendimiento de por qué las cosas son como son. ¿Mm? Sexta lección del Wau Wuxin. Yo lo resumí en La mariposa sin vuelo. Miren qué hermosa analogía o descripción hace aquí. El Tao hace surgir todas las formas, pero él mismo no tiene forma. El Tao hace surgir todas las formas, pero él mismo no tiene forma. Si intentas representar su imagen en tu mente, lo perderás. Es como clavar una mariposa con un alfiler. Se capta la forma, o sea, de la mariposa, pero se pierde el vuelo. Miren qué increíble. ¿Por qué no contentarse simplemente con vivirlo? ¿Mm? Claro, pedimos siempre explicaciones y las necesitamos. Necesitamos enseñanzas, necesitamos palabras, necesitamos que a nosotros eh, se nos diga de forma permanente cuál es la dirección en la que tenemos que ir. Pero realmente, ¿cuándo avanzamos? ¿Cuando escuchamos? ¿Cuando repetimos? ¿Cuando oímos? No. Sino cuando lo vivimos, cuando lo estamos nosotros llevando a la práctica. No digo que no sea importante, estoy diciendo que solo se avanza y se lleva a la práctica. ¿sí? Porque el Tao está en el silencio entre palabras. Oh, Esto es muy importante. La mente necesita palabras, quiere palabras, o ruido, a veces peor todavía. Mucho ruido, necesita ese ruido porque si no se deprime. Porque a eso le podemos dar una descripción Le podemos dar una forma Pero al silencio, a ver ¿Cómo me lo describes? ¿Qué forma le vas a dar? Y claro ¡ah! Empiezo a tener pánico la mente Y ahí está el Tao Ahí está la sabiduría suprema Es en esa dirección En la que todos nosotros tenemos que ir Pero hay que lograrlo Por supuesto a nivel interno A nivel interno muy bien, seguimos séptima lección, recuerden ustedes, vamos a leer 20 nomás. ¿eh? Yo lo resumí en lo permanente con mil formas. La enseñanza del camino integral continuará mientras exista un Tao y alguien que desee encarnado. Lo que está dibujado hoy día en estos pergaminos aparecerá de formas diferentes dentro de muchas generaciones. Como en un video de YouTube, ¿no? Es en otra forma que aparecerá. Sin embargo, estas cosas nunca cambiarán. Quienes desean alcanzar la unidad deben practicar la virtud sin hacer distinciones. Deben disolver todas las ideas de dualidad, bueno y malo, hermoso y feo, alto y bajo. Serán obligados a abandonar cualquier desviación mental nacida de creencias, culturas o religiones. De hecho, deberán mantener sus mentes libres de cualquier pensamiento que interfiera con su comprensión del universo como una unidad armoniosa. El comienzo de esta práctica es el comienzo de la liberación. Qué importante, simple de entender, complejo de llevar a la práctica, pero debemos nosotros estar trabajando y esmerándonos en esto, quitarnos no solamente las palabras de feo, bonito, alto, bajo, gordo, flaco, blanco, negro, sino la sensación, que aún es mucho más difícil, ¿no? la sensación que producen esas palabras, el prejuicio y el juicio que existe en nosotros respecto a todas esas condiciones. En todo está la divinidad. E ir en dirección a, ese, a esa empatía con todo lo que nos rodea es realmente llegar a la liberación. Porque el Tao, el Tao no está en algún sitio, está en todos lados, está aquí a nuestro alrededor. Lo estamos tocando. Lo estamos viviendo, pero no estamos siendo conscientes de todo ello porque preferimos vivir en estos conceptos de limitación. ¿Sí? Octava lección de Wabuchín. Dice, no hay nada que enseñar. Esta más o menos es el resumen que yo hice. No hay nada que enseñar. Dice, él, sí, ahora sí dice él. Confieso que no hay nada que enseñar, ni religión, ni ciencia, ni cuerpo de informaciones que regresar tu mente al Tao. Hoy hablo de esta manera, mañana de otra. Pero el camino integral permanece siempre más allá de las palabras y más allá de la mente. Sé simplemente consciente de la unidad de las cosas. Nuevamente lo vuelve a repetir. Sé consciente de la unidad de las cosas. Sé consciente. ¿Mm? Eso significa nada de sentirme separado, nada de sentirme alejado, distanciado, o que no tengo nada que ver. Todo tiene que ver con todo. Y el todo y mi persona son la misma cosa. Pero eso tengo que vivirlo. Pero eso tengo que sentirlo. Y cuando lo logre, me ilumino. <risa> Qué fácil, ¿no? Muy simple. <risa> Décima lección, perdón, novena lección. Yo lo resumí, el mundo te aleja del Tao. Bueno, ya sabemos que cuando hablamos del mundo, hablamos del sistema, hablamos de la tercera dimensión, hablamos de esta realidad en la cual nosotros estamos conectados, en esta matrix. ¿no? Quien desee la admiración del mundo hará bien en amasar una gran fortuna y en gastarla después. Muy bien. Nos alienta que lo hagamos, si buscamos la admiración. Fíjense ustedes, no dice que no la hagan. El mundo responderá con admiración conforme al tamaño de su tesoro. Así de simple. Mientras más dinero, mientras más fama, mientras más éxito, más serán los aplausos, más serán los admiradores, más te seguirán. Bueno, qué lindo eso. Por supuesto, esto no tiene ningún sentido, dice, lo puedes hacer si lo quieres hacer, pero no tiene ningún sentido. Deja de luchar por la admiración, eso es lo sabio. Coloca tu interés en el Tao, o sea, en lo elevado, en la trascendencia, en la divinidad, en el espíritu, no son otro de los nombres. Vive de acuerdo con él, comparte con los demás las enseñanzas que llevan a él y serás bañado por las bendiciones que fluyen de él, los méritos. No hay más grande mérito que transmitir, comunicar y aperturar a las personas a que puedan alcanzar y a que puedan llegar a este tipo de enseñanzas. Esas son una de las cosas que nos alientan a hacer estos videos <ríe> y que nos alientan a estar de forma permanente Haciendo llegar eh, las ganas, el, el entusiasmo y el despertar por todo lo espiritual. ¿Por qué? ¿Para que llegue gente? No, no, no. Para generar esos méritos necesarios y seguir recibiendo bendiciones. Si las personas nos siguen, nos escuchan, nos ponen like, comparten o no comparten, eso no importa. Lo que importa es lo que nosotros hacemos. Y entonces las bendiciones van a llegar, dice Lao Tse, y muchísimas décima lección del Jin, y lo resumo en el mono apasionado. Y cuando hablamos del mono, ¿de quién estamos hablando? De a ver, ¿Eh? De la mente. De la mente y más el ego. el ego, exacto, más específicamente del ego. Y dice así: "El ego es un mono que salta a través de la selva". En esta semana no se planteó el tema del ego en el grupo. Y aquí está muy bien explicado. Totalmente fascinado por el reino de los sentidos. Cambia de un deseo a otro, de un conflicto a otro, de una idea centrada en sí misma a la siguiente. O sea, va brincando de liana en liana, ¿no? De árbol en árbol. Brincando de allá para acá. Si lo amenazas, realmente teme por su vida. Deja partir a ese mono, dice. Deja partir los sentidos, deja partir los deseos, deja partir los conflictos, deja partir las ideas. Deja partir la ficción de la vida y la muerte. Permanece simplemente en el centro observando y después olvídate de que estás en él. Oh, oh, oh, qué increíble! ¡Qué fascinante! ¡Qué fascinante! Cuando hablamos de deja partir es no permitas que los sentidos, que las ideas, que los deseos tengan poder sobre ti. A eso se está refiriendo. No se está refiriendo ya no los tengas, ¿Sí? porque es imposible. Mientras esté aquí en este mundo, ideas, deseos, pensamientos, ese mono ahí va a estar. Pero así como viene, así se va. Nunca... O mejor dicho, no andamos con él de liana en liana. ¿Sí? ¿Para qué subirnos en la liana? Cuando nosotros podemos estar al instante en el lugar a donde nosotros querramos. Siempre y cuando, claro, no nos enganchemos y no le demos el poder al mono, o sea, al ego. Onceava lección. Mente libre. En eso lo resumí. Y dice: ¿Te atrae un perfume más que otro? ¿Prefieres este aroma a aquel sentimiento? ¿Es sagrada la práctica y profano tu trabajo? Entonces tu mente está separada de sí misma de la unidad del Tao. Mantén tu mente libre de divisiones y distinciones. Cuando tu mente es simple y está desapegada y silenciosa, Todas las cosas pueden existir en armonía y puedes empezar a percibir la verdad sutil. Wow, ¡Qué maravilloso! Fíjense este punto entonces. Nosotros que podemos sentirnos muy espirituales, si estamos llevando a cabo una labor y la sentimos profana, si la creemos que es algo del mundo y la hago porque no me queda otra, pero que esto no es lo mío, entonces no estoy entendiendo la esencia del Tao. Todavía hay mucha mente, todavía hay mucho ego. Todo tiene que ver con todo. Lo que estoy haciendo es también necesario para yo poder ascender y para poder alcanzar al Tao. O sea, a la voluntad divina, a la unidad suprema. Perfecto, continuamos. Doseaba lección. Lección número 12. La práctica... Perdón, practica la verdad, así lo resumí. Y dice así, ¿te ¿Deseas habitar en el espacio sagrado? Miren qué hermoso le llama, ¿no? En el espacio sagra sagrado, a lo que el cristianismo gnóstico le llamó barbelo, ¿no? El barbelo, bueno. ¿Tener el respeto y la compañía de los seres espirituales supremos? ¿Decían eso todos ustedes? Ser protegido por los guardianes de los ocho poderosos rayos de energía. ¿Quieren eso? ¿Esperan eso? ¿Anhelan eso? Mima entonces el camino integral. Considera con reverencia estas enseñanzas. Practica sus verdades. Ilumina con ello a los demás. Recibirás tantas bendiciones del universo como granos de arenas eh, que hay en en el Río de la Eternidad, fíjense de nuevo, y lo vuelve a repetir, porque necesitamos méritos, muchachos, necesitamos Dharma, necesitamos desarrollar estas virtudes, comunicando, expresando, dando lo mejor de nosotros, porque es así como el universo entonces nos entrega todas esas oportunidades, todo ese sosiego, todas esas bendiciones, todo ese manjar de existencia, de vida eh, eh, y de cosas que necesitamos vivir para sentirnos amados y sentir el amor en todos lados. ¿sí? Entonces, pasamos a la lección número tres. Suelta el cuchillo, así lo resumí. ¿Y qué es el cuchillo? Cuando hablamos con el cuchillo, fíjense cómo lo explica la Tzu aquí. Qué bonito, qué lindo. Dice, las minúsculas partículas que forman el vasto universo no son en absoluto minúsculas. Tampoco el vasto universo es vasto. O sea, el tamaño es mente. ¿Mm? Realmente es ilusión. La distancia, el tiempo, también es ilusión. ¿no? Bueno, todo eso es mente. Son estos conceptos de la mente que es como un cuchillo que siempre reducen poco a poco el alcance del Tao, intentando hacerlo aprensible y manejable. O sea, el sirviente queriendo dominar al amo. ¿no? La mente se revela y se cree mucho más grande que el espíritu. Pero lo que está más allá de la forma es inaprensible y lo que está más allá... Del conocimiento es inmanejable. Sin embargo, existe este consuelo. Quien suelte el cuchillo, encontrará el Tao en la punta de los dedos. Wow. O sea, quien suelte el poder de la mente sobre nosotros, se encontrará con sí mismo, con el Tao, con el espíritu, con la divinidad. Sí, Qué maravilloso, ¿eh? qué fantástico. Porque claro, la mente es como un cuchillo, quiere fragmentar, quiere cementar, siempre dividiendo, siempre separando. Pero ese cuchillo es una herramienta y es un instrumento, es verdad, que nos ayuda a desenvolvernos en este mundo. ¿Pero eso es lo que somos? No, es lo que está detrás del cuchillo. Soltemos entonces la mente. ¿Mm? Lección número 14, disuelve el ego. En eso lo resumí. ¿sí? Y dice así, así de contundente, de directo es. ¿Puedes disolver tu ego? ¿Puedes abandonar la idea del yo y del otro? ¿Puedes renunciar a los conceptos de hombre y mujer, corto y largo, vida y muerte? ¿Puedes dejar de partir todas esas dualidades y aceptar el Tao, sin escepticismo ni pánico. Si puedes hacerlo, puedes alcanzar el corazón de la unidad integral. A lo largo del camino, evita pensar en la unidad como algo extraordinario, elevado, sublime, trascendental. Por ser la unidad, está más allá de todo eso. Es simplemente la verdad directa, esencial y total. Fíjense qué increíble, porque aún cuando nosotros ponemos lo trascendental y elevado como algo separado, pues lo estamos alejando. Ahí está el truco de la mente. Te acepta la idea de lo trascendental, pero no acá. Te lo acepta allá, lejos. ¿Eh? No, no. Claro. No es una idea, no es un lugar, no es un sitio. Es aquí y no está en el tiempo, es aquí y ahora. Se está dando la eternidad, se está dando lo trascendental, está por doquier. Es más, soy eso también. ¿Mm? Qué hermoso. Pero claro, el ego le tiene pánico a esa idea. No nos permite concebir y creer y vivir esto realmente. Lección número 15. Ser sin resistir. En eso lo resumí. Y dice Lao Tzu. Para el ser ordinario, los demás suelen necesitar tolerancia. Para el ser altamente evolucionado, y ya hablaba de evolución, 2600 años, qué increíble. Bueno, no hay nada que pueda llamarse tolerancia, porque no hay nada que pueda llamarse otro. Ha abandonado toda la idea de dualidad y ha extendido su buena voluntad sin prejuicio en todas las direcciones. Sin odiar nunca, sin resistir nunca, sin luchar nunca, simplemente está siempre aprendiendo y siendo. Amar, odiar, tener expectativas, todas estas cosas son apegos. El apego impide el crecimiento del verdadero ser. Por ello el ser integral no está apegado a nada y puede relacionarse con cualquiera, con una actitud sin estructuras. Y aquí viene una, una palabra también importante, sin estructuras, estructuras mentales. ¿sí? Por esta razón, esta misma existencia beneficia todas las cosas. Como, como puedes ver, lo que tiene forma es igual a lo, a lo que no tiene forma, y lo que está vivo es igual a lo que reposa. Esta es la verdad sutil. No un invento religioso, pero solo quienes ya están altamente evolucionados lo entenderán. Claro, claro, por supuesto. De alguna manera podemos captar algunas ideas, pero entenderlo significa vivirlo, y para vivirlo tenemos que haber alcanzado ese estado ya de realización y de transformación. Y esto implica darnos cuenta que la forma y el fondo son la misma cosa. Son la misma cosa, pero... No podemos captar eso hasta que no entendamos realmente y vivamos que la forma es ilusión. La forma es ilusión y que el fondo, si bien es lo real, busca la forma para darse a comprender y a entender. <ríe> y aunque parezcan que son opuestos, son la misma cosa. Bueno, a eso es a lo que hay que llegar. ¿Sí? Lección número 16 y ya vamos terminando, falta poquito, no se me desesperen. Yo lo resumí en darse para dar. ¿Sí? Y dice así, la mayoría de las religiones del mundo solo sirven para reforzar los apegos a los falsos conceptos como los del yo y otros, vida y muerte, cielo y tierra. ¿Sí? Directo a la nuca de todas las religiones. Absolutamente todas las religiones, sectas, jamás van a estar a nosotros guiándonos y alentándonos a la trascendencia, porque se basa en ideas mentales, en conceptos, y la divinidad está más allá de la idea y el concepto mental. Y entonces, claro, nos sumergen y nos ponen en la dualidad, y quienes quedan atrapados en estas falsas ideas, Quedan impedidos para percibir la unidad integral. La suprema virtud que se puede ejercer es aceptar la responsabilidad de descubrir y transmitir la verdad total. Algunos ayudan a los demás para recibir recompensa y admiración. Fíjense, algunos lo hacen por eso. Hablo del Tao, hablo de la enseñanza de la espiritualidad porque, oigan, mírenme, jeje, aquí estoy detrás de las luces de la pantalla y el ego y el ego y <risa> ahí ganó el ego también no <risa> no no no no debe de ser así eh, esto carece simplemente de sentido claro hablar de estas cosas para buscar eso no tiene sentido fíjense que no lo juzga simplemente dice pues no no tiene sentido que lo haga <risa> pero si lo quieres hacer hazlo no hay problema <risa> algunos se cultivan a sí mismos en parte para servir a los demás y en parte para servir a su propio orgullo. O sea, lo hago porque sé que hago un bien. Estoy sirviendo, pero también lo hago porque soy chingado. <risa> en el mejor de, las, de los casos, entenderán la mitad de la verdad. ¿Sí? Pero aquellos que mejoran a sí mismos por el mundo, a esos les será revelado toda la verdad del universo. ¿Mm? Así pues... Busca esa verdad total, practícala en tu vida cotidiana y compártela humildemente con los demás. Así entrarás en el reino de lo divino. Ser total, ser corazón, ¿sí? no poner condiciones. Ah, no, yo sigo el camino, pero es que pretendo esto, busco aquello, deseo lo otro. No, no importa qué elevada sea la enseñanza. Y ojo, eh. Que esta es la más elevada, nunca jamás escrita. ¿Sí? No hay una enseñanza más elevada que la del taoísmo, que las que nos dio Lao Tse, tan directa, tan profunda. ¿Sí? Y aún así, si lo estamos haciendo porque pretendo, o busco, o quiero algo, entonces no estoy entendiendo, aún me falta. Si lo hago es porque lo hago de corazón, si lo hago es porque soy total con esto, porque mi vida está totalmente señalada y asignada y dirigida hacia esta transformación. ¿Sí? Muy bien. Lección número 17. Dice nada de culto. ¿Mm? Claro. Dije culto. <risa> No te ocupes de rendir culto a deidades e instituciones religiosas como fuente de la verdad sutil. Hacer esto es colocar intermediarios entre ti mismo y lo divino. Y convertirse en un mendigo que busca afuera un tesoro que está escondido en el interior de su propio corazón, pues claro, no tiene sentido. ¿no? Si quieres rendir culto al Tao, descúbrelo primero en tu propio corazón entonces tu, culta, tu culto tendrá sentido. <risa> claro, ¿Sí? ¿cómo vamos nosotros a consagrar, a venerar, a ensalzar, a rendir culto y a hacer ceremonias y, y todo en dirección a algo que está fuera de nosotros? Eso no tiene sentido, no tiene sentido, porque la divinidad, el acceso más directo a la divinidad es a través de nuestro corazón, es a través de tu alma. Y entonces cuando descubramos eso, ahí sí, podemos rendir culto a todo. Pero mientras lo hagamos, aunque también esté la divinidad en todos lados, nos estamos separando, no vamos a encontrar la unidad. ¿Sí entienden? No es que Jesús no sea divino, no es que Buda no sea divino, no es que los cielos, las estrellas, el sol y todo sea divino. Es que mientras que yo ponga lo sagrado afuera, nunca voy a encontrarme con la verdad, ¿Sí? el camino directo hacia la verdad, hacia lo divino, está hacia mi corazón. Es ahí donde lo debo de hallar. ¿no? Y esto el cristianismo gnóstico lo dice también muy claramente. ¿Sí? Recuerden que el cristianismo fue escrito dos mil años después. bueno, eh, Las enseñanzas de Jesús ¿no? y todos los textos luego que continuaron fueron hechos dos mil años después. ¿Mm? Enseñanza número 19 y dice así, 18, perdón, 18, sinceridad incondicional. En esto lo resumí. Y dice, no existe un método para alcanzar la realización del Tao. No existe un método. Considera cualquier método como el método es crear una dualidad que solo puede retrasar tu comprensión de la verdad sutil. La persona madura percibe la inutilidad de, la, de las rígidas metodologías externas. Recuerda esto, esa persona mantiene permanentemente una actitud sin estructuras y de este modo está siempre libre para seguir el camino integral. Ella estudia las enseñanzas de los maestros, disuelve todos los conceptos de dualidad, se prodiga al servicio de los demás. ¿Qué es lo que nosotros hacemos de forma permanente? Hemos estudiado muchísimas enseñanzas. Ahí están todos los videos de todos los grandes maestros. Y esas enseñanzas las llevamos a la práctica, buscando también servir y entregar y dar lo mejor de nosotros. Y por supuesto, claro, nada de que tenemos algún culto, nada de que tenemos algún rito. Por eso es que un camino espiritual Toma las enseñanzas del taoísmo, no porque sea taoísta, sino porque el taoísmo la toma de la misma divinidad. Y la verdadera, el verdadero camino espiritual y la verdadera enseñanza tiene que dirigirse al espíritu. No a las formas, no a las creencias, no a las tradiciones. Ojo con esto, tenemos que tenerlo muy en claro. Lleva a cabo su purificación interna y no molesta a su maestro con enredos innecesarios, preservando así la conexión espiritual sutil con la energía divina del maestro. Eliminando suavemente todos los obstáculos a su propia comprensión, mantiene constantemente su sinceridad incondicional. ¿Mm? Su humildad, perseverancia y adaptabilidad evocan la respuesta del universo y le llena de Divina Luz. Fíjense esto, humildad, perseverancia y adaptabilidad. ¿Sí? Es importante, y por supuesto todo esto tiene que ser con total y absoluta sinceridad. ¿Mm? Y dice, no molesta al Maestro, desde ya, cuando nos acercamos a un Maestro tenemos que venir en lo posible con cosas elevadas. Pero Fundamentalmente a lo que se está refiriendo es al maestro que tenemos en nuestro corazón, para que no perdamos esa conexión ¿sí? con lo divino, con lo elevado que existe en nosotros. Para que no perdamos esa guía tan necesaria que esa voluntad superior manifiesta a través de la voz del corazón. ¿Mm? Porque si lo perdemos, entonces estamos completamente perdidos. Entonces, sí, vayamos a molestar a un maestro físico. <risa> y pidamos socorro, socorro claro bueno, lección número 19 yo lo resumí en ni yo ni otro a la persona ordinaria le parece vasto el cuerpo de la humanidad en realidad no es ni mayor ni menor que cualquier otra cosa para las personas ordinarias para la persona ordinaria existen personas cuya conciencia necesita elevarse en realidad no hay yo ni hay otro. Para la persona ordinaria el templo es sagrado y el campo no lo es. También esto es un dualismo que va en contra de la verdad. Quienes están altamente evolucionados mantienen una percepción sin distinción. O sea, todo es sagrado y todos somos sagrados. Viendo todo, sin etiquetar nada, mantiene su conciencia de la gran unidad, de este modo son sostenidos por ella. La unidad te sostiene. O sea, la divinidad se encarga de ti en todos los sentidos y en todos los aspectos. Entonces, cuando tenemos carencia, cuando tenemos necesidades, cuando vivimos enfermedades, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Claro, nos estamos separando de la unidad, nosotros mismos nos estamos distanciando de aquello que, por supuesto, nos corresponde y necesitamos estar, porque de ahí venimos, de esa unidad. Nosotros lo estamos haciendo dándole importancia a la mente, dándole importancia al ego. Por favor, pongamos atención, no hagamos responsable a algo o a alguien fuera de nosotros. La realidad que tenemos es la que nosotros creamos. Y no hay realidad más maravillosa, más plena, más satisfactoria, más llena de gozo y de bendiciones que aquella a la que siempre nos sentimos y estamos conectados con la unidad. Y ahora sí, para no seguir aburriéndolos con estas lecciones, <ríe> por ahora, ¿eh? porque quedan tres programas más, lo voy a seguir ahí chingando, digo, molestando, como dicen acá. Bueno, lección número 20 del guabuchín dice, tiene que ver con los poderes. Fíjense ustedes, ¿eh? pongan atención, con los poderes espirituales, sí, con eso tiene que ver. Porque claro, cuando uno avanza, empieza, yo le llamo a ver espejitos de colores. Y aquí el guabuchín lo dice muy, muy claramente, dice... Quien es clarividente puede ver formas que están en todas partes, pero no puede ver lo que no tiene forma. Quien es telepático puede comunicar directamente con la mente de otros, pero no puede comunicar con quien ha logrado el estado de no mente, o sea con el espíritu. Quien es telequinético puede mover un objeto sin tocarlo, pero no puede mover lo intangible. Claro. Dichas capacidades solo tienen sentido en el reino de la dualidad. Aquí en el mundo tiene sentido. Pero el mundo tiene sentido. <risa> no. En consecuencia carecen de sentido. <risa> claro, todo, todos los poderes espirituales carecen de sentido. Por eso un maestro cuando se ilumina, nunca, jamás usa los poderes. Digo, hay excepciones, claro. Pero si lo hace, lo hace porque quiere hacer cosas sin sentido. Déjeme decirle, ¿eh? Es por humor, es por risa. Es porque es un niño. Porque de repente quiere dar su pincelada de poder. Pero, en términos generales, no usa poderes porque no tiene sentido. Porque no hay nada que mejorar. Porque no hay nada que cambiar. Nada. Sí. Eso lo hace un mago negro, claro, alguien que de manera prematura, sin el nivel de conciencia adecuado, llegó a ciertas facultades y poderes y se llena de karma. ¿Mm? <coughs> Dentro de la gran unidad, y ahora sí para terminar, aunque no existen cosas como la clarividencia, la telepatía o la telequinesia, se ven todas las cosas, se comprenden todas las cosas y todas las cosas están para siempre en su lugar chan chan las primeras 20 lecciones entonces del Wu ya han sido leídas y han sido un poquito desarrolladas por mí y vamos a seguir con las siguientes 81 en la siguiente perdón 61 que nos quedan en los próximos programas de Manifestación Mística y nos vemos entonces bye bye